Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy vamos a ver cómo se escucha la nueva voz de Alesa. La voz de Alesa masculina. Esta será mi voz cuando me hables en español. Y esto es lo que speak cuando me hables in en inglés. Para poner esta voz masculina, nos vamos a ir a nuestra aplicación de Amazon Alexa. Luego le vamos a dar donde dice More. Luego le vamos a dar donde dice Configuración, que en mi caso dice Settings. Luego le vamos a dar donde dice Device Setting, Configuración del dispositivo, en la tercera. Luego vamos a seleccionar el dispositivo que queremos cambiar la voz. En mi caso solo tengo un solo dispositivo, que es el Dot le vamos a seleccionar el Ecodor. siempre recordar que el idioma de mi dispositivo está en español e inglés los dos a la misma vez en caso de que no le aparezca esta opción pongan esos dos idiomas le vamos a dar a donde dice aquí Luis, eco arriba aquí, donde está esta herramienta, le damos clip. Luego le vamos a dar hacia el final. Y aquí vemos un nuevo apartado que dice Alexa Voice. Abajo de donde dice la palabra de levantarse, que sería en este caso Alexa. Entonces utilizaremos la parte que está abajo que dice Alexa Voice. Y en este apartado vemos una nueva voz que dice nueva. Esta es la voz nueva masculina que tiene nuestro Amazon Alexa. Entonces, para escuchar esa voz, cómo se va a escuchar esa misma voz en español, tanto como en inglés. Entonces, le voy a dar para que vean. Esta será mi voz cuando me hables en español. And this is what I'll sound like when you speak to me in English. Voy a seleccionar la original. Esta será mi voz cuando me hables en español. And this is what I'll sound like when you speak to me in English. Entonces, como pueden escuchar, ambas voces suenan tanto en español como en inglés. Voy a dejar Esta será mi voz mi... cuando me hables en español. And Voy this is dejar... what I'll sound like when you speak to me in English. Vamos a dejar seleccionado la nueva voz y de esa manera solo seleccionar así, ya su dispositivo Ecodop ya tiene la voz. Pueden llamar a su dispositivo Ecodop y ya funcionará con esta nueva voz. Es cuanto, hasta la próxima.